y bienvenidos de nuevo Este vídeo es el book haul de diciembre-enero Porque en diciembre me han regalado cosas Y en enero pues va a ser otro tanto Pues hubo un libro que compré ayer Porque lo voy a regalar para navidad Pero me lo voy a leer antes yo Que es este Que es Anima De Wajimua muawat que ganó el premio libreter y la particularidad de este libro son los puntos de vista porque sabemos de, de la historia a través de diversos animales entre los que se encuentra el protagonista no digo nada más y este lo voy a regalar pero antes me lo voy a leer yo estos días antes de navidad porque estoy rodando esto el 23 de diciembre y bueno a ver qué tal está antes de navidad me ha tocado un premio del Vivarna Blog, que es el blog de las bibliotecas de Barcelona. Y es una súper cesta. Como podéis ver, tiene como mil y unas cosas. Y aún no he abierto porque la iba a abrir ahora. A ver qué hay. Y de todo esto, me faltará una tarjeta que me la van a enviar a casa. Que se llama BCN Cultural y. Creo que está por 20 euros o así y dan cosas a las bibliotecas, entrada a museos, cosas súper chativas. Ah, esto. esto es una taza, la dejamos para luego y empezamos con los libros, vale. Este es BSN Slow, que es de paseadas por la Barcelona Verde que son diferentes rutas que se pueden hacer por Barcelona aquí creo que sale el jardín botánico una fotografía de la crehueta del COI donde iba de pequeña y huele a, a nuevo y es muy chachi mirad esto es el pedralbes y eso y parece que está muy bien es la típica cosa que nunca me compraría pero para ir por ahí y pasear oye, me lo miraré bien ahora... ah, y un punto de libro tengo esto que son estampas y crónicas de la Barcelona de ayer de Gaziel, que era un autor del siglo X bueno, principios del XX, finales del XIX que habla de cosas que se hacen en Barcelona y este señor escribió mucho sobre Barcelona y sobre la gente y estoy mirando si hay alguna foto pero veo que no pero os parece esto muy guay porque habla creo que este señor escribía en diarios y, y explicaba sus experiencias vale, me acabo de encontrar el precio muy bonito, muy bien son artículos publicados en La Vanguardia entre 1999 y 1933 me eh, parece muy bonito ya me lo leeré también y eh, esto que es un tochaco no sé si lo veis vosotros que es la Barcelona de 1714, grabados, por Agustí Alcoverro, que este autor es muy bueno. Y no lo voy a abrir ahora, pero estará petado de grabados y a mí los grabados me encantan, porque me encantan los grabados y todo eso. Y parece muy chulo, ya lo miraré luego. Un álbum sorpresa, que se es. es No Abrís que Libra. A ver, ¿Qué <risa> Básicamente es como no vayas pasando la página porque pasan cosas muy malas, catástrofes y cosas así, me parece muy gracioso. Este, que es Barcelona por Serkowicz, no sé cómo se pronuncia esto, que es un fotógrafo de Viena, parece, y parece que es de entreguerras y Segunda Guerra Mundial y esto a mí me encanta porque sigo el blog este de Barcelona de Saparaguda y seguro que aquí hay muchas cosas de en plan edificios que ya no están o el tranvía y cosas así y muy guay, un álbum de estos fotográficos chulos de libros, por último, tengo La Historia del Diablo la historia del diablo de Daniel Defoe, a por una editorial que se llama de siara que es una editorial muy buena, muy recomendada para textos clásicos y tal, y la edición mola bastante. Podéis ver. En catalán. Todo, creo que casi todos los libros estaban en catalán o en catalán castellano, excepto el de Gassiel, que está en castellano. De Daniel Defoe, pues me leí hace un un par de años El diario de la peste. Donde, bueno, hace una como versión literaria de la Londres de la peste y del incendio, luego un, un drama. Pero está muy bien, me gusta. Por último, tenemos la taza. ¡Uy, ¡Oh, la taza! ¡Qué mona! Ya tengo dos tazas nuevas en un mes. Y está chula. No sé si lo veis. Está guay. Vamos a la segunda parte de este vídeo. Eh, después de Navidades hubo más libros ¡Tachan, tachan! Bueno, esperad un momento ¡Tututu, tututu! Bueno, para San Esteban, que en Cataluña es fiesta Hubo un sorteo entre los familiares y amigos de mi pareja Y me tocó Galveston, de Nick Pizzolato, Libro que aún no he tenido la oportunidad de leer y que quiero leer muy próximamente Bueno, si queréis comprobar lo del San Esteban Está firmado por, por la gente de, de allí. Luego, mi cuñada me dio como un, bastantes libros. Porque como se mudaba, pues... Más libros. Y el primero es Thanks for the Fish, de Douglas Adams. Que, que es de la guía del autoestopista galáctico. Y no es el primero, es el cuarto. Así que a ver cuándo lo leo. Seguramente cuando me lea los tres primeros. Luego me regaló este, La religión antigua que son una serie de textos sobre mitología griega y romana, a ver qué tal, espero que me guste, este seguramente lo regale y luego dos de cocina vegetariana, este se llama Simple Vegan, que son comidas rápidas para hacer, no lo he leído aún, pero parece muy simple no hay muchas ilustraciones, y luego este que se llama How It All Vegan de Tania Barnard y Sarah Kramer y este se nota ya que está más usado pues están las páginas todas arrugadas y algunas recetas parecen interesantes y es todo muy americano así que me lo miraré con calma y luego en eh, una librería muy cerca de donde vive mi pareja en Girona eh, está a punto de cerrar sus puertas y está to estaba todo un euro todo un euro ¿qué vas a hacer? si está todo un euro puedes comprar. Y compré cuatro libros. El primero es El círculo de Farthing de Joe Walton. Joe Walton me encanta. Ha ganado algunos premios de ciencia ficción. Y este libro es una ucronía. Una ucronía es un, una especie de historia alternativa. En este caso tiene que ver con la Alemania nazi y cosas así... Un poco... chungas. Luego compré Purga, de Sofía Oksanen, que también tenía muchas ganas de leer. Había visto la edición de Salamandra, la, la bonita, la de narrativa. Y esta es la del círculo de lectores y este seguramente lo regale en su momento, porque si no me, si no me apasiona, lo voy a dar. Tengo Criadas y Señoras, The Help, de Catherine Stockett, que me gustó muchísimo la película y cuando la vi fue como... ¡Ven para mí! ¡Ven para mí! Así que aquí está. Y ese también lo daré en su momento. Y por último, la joya de la corona de todos los libros es Jonathan Strange y el señor Norrell, que es uno de mis libros favoritos. Y encontré la edición de rústica Tocha Tocha. Tengo una edición de bolsillo. Y o la de bolsillo o esta, este tocho, se irán a un giveaway para cuando se estrene la serie de la BBC Próximamente, aún no sé cuándo Ojalá sea pronto Y bueno, eso es todo Espero que os haya gustado este cacho vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós